Para la pared, no quiero que veas ¿Qué? Oscar Dime Te tengo una sorpresa Dime Te <coughs> voy a cantar <risa> Eso es mucho amor Aquí hay mucho amor definitivamente. El amor sí existe definitivamente Chino, Súbase, hacia atrás, Chino la que, te la que le estaba dedicando A ver, ¿cuál era? Ah, pero este, yo no llego a esos tonos a ver, Jesús dele. ¡Es de un sistemaster, Espera, Suéltela, Ay, vale, suéltela. ¡Oh, usted vea! Espera, espera, <risa> espera. Hola, ya voy llegando, ya, ya voy llegando. Ah, dale, dale. Listo. Dale, bye. Bye. Quité eso de ahí porque no, no puedo Sí, discúlpeme un segundito Aquí quedé eh, Volteate para la pared, no quiero que veas ¿Qué? Ahí quedé Ven aquí Está enojado que porque dice que eres mi novia ¿Quién, yo? Dice Pues si a mí solo me pagó para tocar Oscar Dime. Yo tengo una sorpresa. Dime. Eh, espera. <coughs> Te voy a cantar. ¿Cómo? ¡Woooh! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> Oscar. <risa> Cuánto te amo Amor Pasando sí. el circo? Uy, <risa> ¿Qué <risa> <risa> <risa> <risa> ¡Grosero, tú oh, yeah! no... ¡Grosero! No te... Johnny, Johnny, ve vos? a mi novia como me canta, hermano ve, Yo guardo el carro, espere, a ver Pero escuche esa voz, hermano <risa> Escuchar esa voz, a no, A ver, hermano, ¿qué, les, sí, ¿qué, ¿qué le está dedicando? ¡Oh! Uy, pero cómprale una moto <risa> Oiga, amor, ¿y eso qué, amor? Está trabajando repartidora de, ¿Te repartidor de pizza ¿Qué? Te amo. amor, es tu no... regalo <risa> Eso es mucho, amor Aquí hay mucho amor Definitivamente. El amor sí existe. Definitivamente. Chino, súbase, súbase atrás, Chino. Va, pruébela. Va pruébela, a pruebela. Va a Mientras te canto. A ver, ¿cómo le estabas cantando? Niño? A ver. Fue ¿Quieres a probarla, que te cante también? Probarla. Sí, uh -huh, sí, sí, dale. ¿Cómo uh -huh. ¿No fue usted la que ganó la última vez el, el concurso este de talento de la fonda? Yo no estaba aquí. Dios mío, lo hubieras ganado no Hazlo otra vez, otra vez ¡Oh! No me da a mí, no me da para llegar a esas tonalidades Otra vez. No, yo sé, es que yo, ¿otra vez? Ah. Sí. <risa> Uy, como preparas ¡Oh! la garganta, qué técnico Uf. Ahora mezclenlo con una canción <risa> uh, well, Dígame ¿Cuál te sabes? ¿A qué te la sabes? que le estaba dedicando A ver, ¿cuál era? Ah, pero este, yo no llego a esos tonos. A ver, Eso dele es de Master God? Suéltela. No, usted... Espera, espera. A ver, suéltela, suéltela, Estela. Eh, hizo. Puso fue a comer el guitarrista. Pues si no cantan, toca. <risas> toca. Dele a ver, pues, Estela. ¿Eres, eres Jesús? ¿Eres Goku? Dele, dele, dele, dele. ¡Estela! Sí. De la canción. Me estoy acordando, espérame. Dale. O suéltate una que diga Un diablo se cayó al agua y otro diablo lo sacó no, no, no sé cuál sea esta, yo soy mexicana Mexicana Mexicano mm. Se grita Uff Uf! Hubiese ganado los talentos. Uy, uy, lo patio el niño uy. Ey, ey Uy, uy Apun, uy, uy, lo mato, pégale niño, pégale niño. No, a mí no, no, qué caja está, eh. uy, se mató este man ahí. Bájese Espérate y ahora ella cantando, sí Está Hermoso, mi vida oh, Te Dios. amo uh, No la cambies nunca, eh No la cambies nunca oye Aunque Juliana me dice usted que cogía Hoy. más rico Pero ella canta mejor, sí ¿Qué? Cogía mejor el micrófono, Vamos, hermano Hoy. Ah. Sí. Ay, Joder, <risa> hermano <risa> ¿Quién coge mejor el micrófono? Parece. Oye, oh, hermano, vea, moto apenas es oh. para de Chino. Pero Oiga, a mí la no puta me deja, por, por más que sea chiquitica. ¿No lo deja? No. Dios. Uy, Chino, me está uh -huh, llevando un uh -huh. papá. Oscar, Oscar, ven Amor, pero venga, eh cantar, por favor, que usted canta tan hermoso que no quiero quemar tu voz. <ríe> Qué lindo. Espérame, amor, ya vengo. Bueno, pues ya. No le gustó ¿Ya? mi sorpresa, al parecer. Ay, no... ¿Viste cómo reaccionó con la moto que el niño se llevó? No, Como el agua que... En lo que se llevó, no algo así, va, no sé. Definitivamente. A mí sí me gustó. No, a mí me cantan eso y yo me caso. ¿Verdad? Sí. Él no, Definitivamente. él no creo. Él no se quiere casar todavía. No, no, pues inténtale una vez más, una última vez, a ver qué dice? Déjame ir a cantarle, ven. Amor, ¿qué íbamos a hacer hoy, de verdad? Eh, eh, Esa moto era tu regalo. ¡Oh, oh, oh! No, no, amor, la pa' usted, <risa> relaja, que yo, A mí no me gustan las motos casi. ¿Cómo? Qué mierda de moto, dijo. ¿Cómo? <risa> No amor, es que es que realmente yo siempre ando en la camioneta y no. Uy, ¡Ay! le pego al niño.